El sandinismo cumple 39 años de seguir convirtiendo la oscurana en claridad La orden del comandante en jefe Carlos Fonseca Amador También enséñales a leer Ha venido siendo cumplida sin importar cualquier adversidad Declarar nuestra Nicaragua libre de analfabetismo Felicitamos a todos los jóvenes de todos los tiempos Felicitémonos honrando a Dios Y felicitarnos en el horizonte de avance De un pueblo cristiano, de una juventud cristiana y solidaria Que trabaja por la paz Nicaragua tiene que mantenerse libre de analfabetismo Claro, que el ministro Adales, eh, participé en la gran cruzada nacional de alfabetización hace ya 39 años. Y en ese tiempo yo estaba de profesora en el, Manuel, en el Instituto Manuel Olivares y en el colegio y en el Instituto Ramírez Goyena. Eh, y en ese tiempo, con el vendimos del 50% hasta el 13%, que fue el gran logro que se culminó en esta fecha, el 3 de agosto del año 1980. En primer lugar, hay que estar claro que en este momento tenemos 39 años de la Gran Cruzada Nacional de Aguantias, pero no alfabetizados en 1980. Hemos continuado. Aproximadamente mil jóvenes se han movilizado de cara a la alfabetización desde 1990 hasta nuestro día. Y estoy seguro, conociendo conociendo los brigadistas de 1980 y conociendo los brigadistas después de la cruzada y desde este momento, ni habían sido Estoy seguro que tenemos que tener, tenemos que seguir luchando no solamente por una alfabetización como en otros países que dice, mamá sale con papá, yo. La alfabetización de nuestra patria es alfabetizar para la producción, para que nuestro pueblo pueda producir rubros económicos que den pinco ganancia y salir de esta pobreza. Actualmente el país tiene solo un porcentaje mínimo de personas analfabetas y el reto es hacer que estas personas lleguen hasta el cuarto grado de primaria y estudien carreras técnicas de campo para aumentar la productividad del país. La alfabetización continúa hoy más que nunca en las comunidades más alejadas. Solo con nuestro gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, hace posible la educación.